Hola, tengo un amor muy sexy. ¿Qué pasa poleros? Soy Kila y os vengo a traer un vídeo sobre unas cuestiones que no paréis de preguntarme y que no paro de ver en el grupo de Aion Hispano y otros grupos de Aion. Así que ya sabes, si piensas jugar en Aion Enea o si juegas en Aion Ameforge y piensas jugar en Aion Enea, Aion América, esto eh, es muy importante de cara al 24 de octubre, a cuando Ion NEA actualiza a Ion 6.2. Recuerda: si actualmente ¿tienes, tienes pensado jugar a Ion Ena, pero eh, jugar antes del 24, o estás leveando y no tienes un personaje, pues si he puesto en silencio. El... Ya puedo tomar bien silencio Recordad, si tienes un personaje eh, Un personaje de level bajo Y actualmente lo estás leveando Mi consejo es que pares No sigas jugando a Ion América. Ya sé que te encantaría, que te gusta el juego Que para ti para tal, Lo sé Pero de aquí te digo que es un gran error Es un gran error eh, ¿Por qué? Bueno, como ya sabéis En Ion 6.2 Cambia totalmente todo. Cambia las skills. Cambia el orden que se ganan las skills. No quitan alguna skill. Eh, la, digamos que los PG están más balanceados. Se dice que en la 6.2, el Chanter, en la el Chanter es super up. Junto al Spirit Master, junto al. etc. etc y el crítico también. Por bueno, eso, si actualmente tiene un personaje, mmm, está jugando y tiene el nivel, nivel 40. De y algo, yo te aconsejo que pares. ¿Por qué? Te explico. Actualmente y por debajo de la 6.0, para leer bien en Ion América o en Ion, por debajo de la 6.0, es recomendable, aparte de machacarte haciendo la cuerda de campaña y la cuerda azul, eh, farmear distancia. De hecho, en, de, por debajo de la 6.0, no recomiendo seguir la cuerda de campaña. Porque muchas son muy liosas, aunque a lo largo del tiempo la han ido digamos, eh, mejorando para que sean más simples. Pero eh, hay muchas que son súper liosas y requieren de mis guías que están grabadas. De hecho hay algunas que no las tengo ni actualizadas porque varían muy poquito. ¿Qué ocurre? Que te fuerzan sí o sí a buscar una party para hacer algunas eh, alguna quest de campaña. Por eso mi consejo es que si estás leveando te esperes a la 6.0, a la 6.2 que entrará el 24 de octubre en ION AMÉRICA Porque levear es muy simple Aparte de ser fácil, mucho más fácil, la curvatura de ganancia de experiencia es más, eh, más balanceada que en otras versiones Solo podemos levear perfectamente a full level, a level 80 y ahí se le vea a base de quest de campaña, quests azules e instancias, porque las instancias a las que hay que entrar son de un jugador y no requiere de grupo. No tenemos que perder tiempo en buscar grupo. De hecho, file Temple está muerto. A no ser que te juntes con un amigo y diga, vamos a farmear Fide Temple, ¿para qué? Para la que dan. Vale, pero yo digo que solo se puede levear perfectamente. Ya independientemente de la clase que te elija, habrá clases que sean más fuertes en solitario y habrá clases que requieran un poquito, le cueste un poquito más en solitario. Pero vamos, por lo que eh, hay un respeto a partir de la 6.0 se si ha simplificado el leveo para que llegues cuanto antes a leve 80. Otra cuestión es que mientras que le veamos no van equipando. Eh, actualmente en Ion 5.8 Cada X niveles nos dan un set Por ejemplo, creo que al level 10 Nos dan un set mmm, un, bueno, un set completo al level 10 Y al 58 nos dan otro set al más 10 Que por ejemplo, eh, mi personaje eh, chupadorza, Mi templario la tiene Es muy bueno, pero claro, en cuanto te vas A por set del level 66 Del bueno, ya lo supera pero a lo que me refiero, que a partir de la 6.0, a la par que te vas leveando, te van equipando ellos con muy buen equipo. Por eso es una pena que os tiráis, por ejemplo, dos días en subir de nivel, y os cueste porque no tengáis equipo, y porque estéis jugando en la NA y luego en la 6.0 os den todo. Por eso mi consejo es, no jugáis actualmente a Ion América. Crear el personaje. Eh, si quería entrar para dar una vuelta y ver, por, por ejemplo, el mapa inicial que cambia muy poquito. Bueno, si sí cambia, el mapa inicial sí cambia. Pero bueno, podéis meter a jugar a otro juego. Eh, ¿Por qué no? O entrar simplemente y luego borrarlo y moverlo. O es que da igual que, aunque juntáis quina aunque junté esquinas, así que es que cambia toda la economía en ayón. Por eso eh, mi consejito este y va para todos los amigos de Ion Hispano. Mi grupo de Facebook que yo administro y el cual cada día somos más y más. Muchísimas gracias. Al igual que al canal, está eh, para, para mi canal de YouTube. Eh, como para el canal Ion Hispano y para todo aquel que vea este vídeo. Recuerda si tienes, tienes pensado jugar en las 6 puntos de Ion América, y no te ha creado ningún personaje de nuevo, y para jugar ya que la ansia no te pueda, espérate al 24 de octubre Si te va a crear otro personaje, bueno, como es normal, te va a esperar, porque si ya tienes un full level Y, te va a... y... mi consejo es que te cree otro Yo en mi caso tengo muchos personajes de level 66 Y eso lo voy a usar para levearlo todo al full level Pero me voy a crear varios level 0, porque, por, por ejemplo, me falta un gunner y un sorcerer que me banearon y me falta un clérigo que no tengo porque tenía una cuenta de clérigo, pero se ve que la perdí, se me olvidó y yo qué sé. Así que tengo tres clases que voy a levear. recordar esas clases las voy a levear en directo. ¿Vale? No va a ser leveadas como estoy leveando en Gave Forge con vídeo de media hora, no. Las clases de Aión América las voy a levear en directo. Voy a procurar hacer directo todos los días, voy a intentarlo. Mientras, me el día que me saca trabajo, pues no podría hacer directo todos los días, ¿vale? Que espero que sea pronto, la verdad, porque estoy de dinero que me estoy... Me estoy comiendo... Eh, estoy filtrando el café con los calzatines. con eso os lo digo todo. Eh, ya os digo, eh, lo voy a levear en directo. Y además, seguramente para el 24 tenga ya trabajo, así que... Eso. Y así que recordad, eh, eh, ahora mismo voy a levear todo lo que pueda, eh, por lo menos hasta el en 66. Porque ya a partir del Never Design como es normal, pues lo voy a leer en, en Ion América. Eh, también otro punto importante a dar en cuenta y es que Ion América, como sabéis, está totalmente en inglés. No se han pronunciado nada sobre una traducción oficial al español. ¿Vale? ¿Es raro? Sí. Como ya sabéis, y os lo voy a mostrar aquí ahora mismo, como ya sabéis, el launcher de Ion América está totalmente en español os lo voy a mostrar mira ¿veis? está en español, podemos elegir todo el idioma está en español, oficialmente en español y es que si nos logueamos porque esto es login el Launcher, Launcher. También podemos elegir español. Es raro, sí. Eh, a mí me hace pensar que se si han traducido esto. Hombre, no voy a traducir el launcher. Yo no voy a traducir el launcher porque, como recordar, como recordaréis, aparte de Ion en esta soft lleva otros juegos. Pero no voy a traducir el launcher para luego. Eh... No traducir el juego, lo veo raro, no sé si es que hubo un proyecto para traducir lo que sería el... Ahora, no sé si es que hubo un proyecto para traducir lo que sería el juego y se quedó ahí en el launcher. O es que oficialmente van a traducir el launcher, el juego, ni idea. Aún así no lo digo. Si hay un América no se traduce, tranquilo que yo voy a traer un parche desde el primer día... ¿Vale? Para que pongáis vuestro america en Español Y ahí Os mostraré a la par Que os pongo el parche Os mostraré las cosas malas De traducir Aion American Español Hay cosas buenas Pero a la par Hay cosas malas que yo me he encontrado Y dan un fastidio Que te cagas Otra cosa, os gusta el, el nuevo banner que hay aquí eh? ¿O mola tenemos banner de canal, eh, está guapo, ¿eh? es simple, con mis sellitos del mejor youtuber de Ion, yo me lo he puesto, que eso ya chulo, vale, pero es un banner simple, sin dibujito, que sabéis que es dibujante, pero me, hombre, esto le he dibujado a mano, pero digo, mira, algo simple y que quede con energía, pero bueno, a lo que voy, vale, a lo que voy, recordar, eso es, ¿eh? tener esa, esa, cuenta, esa, esa cosa en cuenta, eh, luego también os voy a traer un vídeo, ya hay uno hecho, pero lo mismo lo, lo vuelvo a traer sobre el tema del ping os voy a hacer un pequeño estudio del ping por mi cuenta un estudio en plan mío, no soy, no soy, eh, no soy un estudiante, no soy técnico de internet ni de redes a larga distancia pero hoy intentaré hacer una especie de testeo de muestra y que vosotros mismos podáis usar en casa para trastear vuestra conexión, ¿vale? En fin, lo dicho, recordad, si vais a jugar en ION América, esperaros al 24 de octubre. También es verdad que os voy a traer ION NA comprimido. Cuando cuando ya esté actualizado la C.2, os lo voy a subir a Mediafire y a Megaupload. Para que podáis bajarlo, para aquellos que tengan problemas para bajarlo desde el propio launcher, que algunos ¿vale? o dan problemas a bajar los paquetes, ¿vale? Os lo volveré a traer. Bueno, lo que haré será actualizar el vídeo que tengo con los nuevos archivos. Recordarlo, ¿vale? Y bueno, pues ya lo. Esto es todo. Eh, bueno, espero que os haya gustado este pequeño blog eh, cortito de información y aviso para los nuevos jugadores y los, y los no tan nuevos de Ion américa recordadlo esperaros al el 24 de octubre va para todos aquellos nuevos y para todos aquellos que ya tengan un pg a nivel a medio eh, cambia mucha cosa. Es que cambia muchas cosas es que cambiar muchas cosas de la tima mucha, muchas muchas cosas ya veréis ya veréis y ya está eh, me despido nos vemos en el siguiente vídeo adiós y por aquí. Okay.